Mucho más prácticos que las cajas de pesca eh, y aparte bueno lo que los hace muy cómodos es que uno los puede colgar y le libera las manos ¿no? un modelo de Waterdog que está muy bueno que tenemos si ¿sí? todos bolsillos por la vuelta del bolso ¿sí? un bolsillo interno un bolsillo muy grande acá atrás que nos sirve para con cierre como para poner un caje de lluvia o cualquier otra cosa grande fíjate este bolso la particularidad que tiene ¿no? los espacios que tenemos grandes y acá lo que vos ves que se desprende ¿Sí? Es un balde para poner carnada viva. Si queremos esto, lo sacamos o lo podemos tener acá adentro para tener carnada viva. Realmente está muy bueno. Ahí una porción de mojarra nos entra perfectamente. Después, los clásicos de depredador: ¿sí? tenemos el modelo más chico o el modelo más grande. Lo mismo, bolsillos exteriores en la tapa. Un bolsillo grande acá arriba y muchos bolsillos interiores y una división viene con una tabla para poder filetear por ejemplo un dientudo para poder acercar nada y este es el modelo grande que lo mismo tenemos todos los bolsillos exteriores un bolsillo exterior muy grande también y adentro lo mismo que el otro va a mostrar tenemos un bolsillo bien grande acá hola amigo del pescador vamos a presentarle lo que es harinado ideal para la pesca de carpa o carp fishing tenemos en primer lugar el modelo golden carp en presentaciones de un kilo por otro lado tenemos el SSJ en presentaciones de 2 kilos, 1 kilo y 200 gramos. Vienen tres sabores, el clásico tradicional, el sabor barbacoa y el sabor queso o cheese. Después vamos a mostrarles algo de accesorios, maíces de distintos colores. También acá tenemos para preparar la masa para que nos quede un buen bodoque, bien firme. Las clásicas líneas coreanas, la clásica línea con dos robadores distintos modelos de línea, resortes preparados con las dos bajadas con los dos anzuelitos, anzuelitos con resorte en distintos tamaños, resortes y todo lo necesario para el carp fishing. También contamos con la masa lista para preparar, con el agua al lugar, también sirve para pescar carpas, también sirve para pescar bogas. Eh, todo esto hacemos envío a todo el país, así que pueden preparar un surtido, lo que necesiten, lo empaquetamos y lo enviamos a todo el país. Los esperamos. Bueno, nada mejor que en el impas. Después de viajar 500 kilómetros, llegar a la laguna y esperar los preparativos. Vinimos tomando mate en el vehículo y ahora van a llegar otros matecito. ¿Qué mejor que con un termo Explorer? 24 horas la duración del agua. Un termo de primer nivel. Boca ancha, gira, tira el agua a los 360 grados. Doble chapa, acero inoxidable adentro, acero inoxidable afuera, con el vacío en el medio. Por eso el agua dura 24 horas. Explorer, la verdad, está marcando tendencia en lo que es termo en acero inoxidable. El compañero ideal para la salida de pesca. Así que, amigos pescadores, recuerden, termo, explorer y nada más que decir. Novedades en Casa de Pesca Fresher, ingresó el harinado Golden Car para pesca de carpas, bogas, sábalo y variada de río. También un amplio surtido en bollas para pejerrey en todos los modelos, formatos y colores. Comunicate al teléfono 4686-2302, WhatsApp 1156 3358 w.fresher.com.ar o pasar por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas Bueno, arrancó la temporada de pejerrey y doble T arrancó también y pegó en punta a toda la línea de Boya WT que tiene treinta y pico de modelos para la pesca pejerrey, ya sea en río, ya sea en lagunas, ya sea en aguas abiertas, con las mismas yo yo, que se pesca para la lisa, no sea el resorte. Bueno, está de más hablar de WT porque ya la gente la conoce. A esta promoción de toda la Boya doble T se le juntan las líneas de Arma WT. Las líneas clásicas de tres boyas, las líneas tramposas en tres boyas, una línea que andó muy bien, dos boyas más bigotera larga para el río, para la laguna, dos boyas más la bigoterita, esta, esta línea anda muy bien en todas las eh, lagunas cercanas, Chichi, Adela, que es una línea que anda bárbara para ese tipo de pesca, la línea de Paternoster, Río de la Plata. Huevo, el huevoquilla, dos bollas más bigoteras, dos bollas clásicas más la bigotera. Esta es una línea tramposa que anda muy bien para la pesca de pejerrey en el río de la Plata. Después tenemos las clásicas Altractor, estos son de ABS que andan bárbaro. Presten atención, no se distraigan, pues es una promoción buenísima. Una línea doble T de dos bollas más la bigoterita para pesca ganchichip, por ejemplo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 Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis, Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Gerlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Pone además de una mini proveeduría para todo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 bueno, le presentamos las nuevas instalaciones de Bayo Argentina. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. De Cabañas, el Pica Entre Ríos, Argentina. En Villa Constitución,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 Amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos. Marina del Sur, Ciudad de Berizo, Provincia de Buenos Aires. Hoy día jueves, estamos con la loquillo 22, el guía Jorge Girat. Y vamos a ir a hacer una pesca de pejerreyes al Río de la Plata, zona rada. Y luego, por la tarde, bogas en los malecones. ¿Cómo Loki? ¿Qué, Marco? ¿Buen día? día. espectacular. ¿Cómo estás? Bien. Voy a sacar en los bueno, día Deparando, espectacular. Bueno, vamos a comentarlo a la gente. Servicios, el celular, digo. El teléfono para comunicarse hoy la primera salida. reyes al río, temporada 2021. Esperemos que no estas restricciones que van a haber, nos, nos permitan ir a pescar, que es lo que nos gusta. Anotalo 221 41 97 897. ¿Me llamas y podemos coordinar? Siempre y cuando el tiempo esté como hoy, si no Bueno, Pablo, el primer pejerrey de la temporada Acá cerca de Boya Hilton, ¿eh? El primero va ¿Eh? Acá con Loquillo ¿eh? Arrancamos la temporada de pejerrey ¿eh? Con un pejerrey mediano, ¿eh? Bueno, bien Bien, bien la verdad que sí Espectacular Vamos con Seguimos, dale, seguimos Bueno, Loqui, Tu primer pejerrey de temporada ¿Eh? Bueno, bueno, pero el primero de la temporada Qué chiquito? Viene ahí, viene ahí. ¿eh? Pero recién llegamos. Bueno, el primero. El primero. Viene ahí, vamos. Y el agua todavía está con mucho sedimentos. Sí, muy oscuro el agua, pero bueno. Y poco viento. Bueno, acá venimos con Pablo. Otro pejerrey, bien lejos. Estamos en la Hilton. Muy lindo pejerrey, eh. Mira, mira qué pescado. Mira, mira, copo, copo, copo. Ah, vamos a traer el copo. Estamos hablando de un pejerrey casi de kilo, eh. Impresionante. Bien, bien. Mira qué pescado. Vamos. Póngase ahí. Agarra, agarra el copo, agarre el copo. Bien. Bien. Lo vimos arriba, eh. Mira qué pescado. Impresionante. Impresionante, eh. Vamos Loki. Ponete ahí para la foto, Loki, con él. Vamos para atrás? Ah, no, no puedo pasar. Bueno, hermoso. Mirad qué pejerrey, eh. Acá en la Hilton. Eh. Impresionante. Muy buen pejerrey.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 en casa de honor Vicente López 179 como Somos, buenas cañas como siempre con las mejores marcas y las mejores cañitas de pejes, tanto telescópicas como en tres tramos también tenemos Five Star, Azul Profundo, Lexus, Surfy, Waterdog, Punan todo lo que ustedes quieran Acá lo pueden encontrar. El guía Oscar de Creo te invita a pescar los grandes matungos de la zona sur del Río de la Plata. Salidas diarias en embarcación tracker de 6,70 metros con todos los elementos de comunicación y seguridad. Comunicate al teléfono 0221 1541 80 559 o visita el Facebook Oscar Creo.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 ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros cuadrados. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el Áspero dispone de lanchas tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada. Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477. 55-14-25. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff. De guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas tracker 620 totalmente equipadas ofreciéndote un servicio de primer nivel. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382 447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados bueno acá venimos con Loki otro pescado hermoso bien Loki ¿eh? inicio de temporada bien ahí Loki estamos hablando de 10 centímetros entre 5 y 10 centímetros hermoso Loki bueno Arranque de temporada, muy bien venimos. ¿eh? Vamos todavía. ¿Eh? Yo voy a mostrar la hora, son las 11, ¿eh? son las 11, fíjense donde estamos pescando, en la rada, cerca de la rada. Bueno, acá venimos con Pablito con otro, otro peje rey más, en la Hilton, ¿eh? peje rey de 28, ¿eh? un matungo lagunero como dice. Bien ahí Pablo. Bien, y seguimos. Bueno, acá venimos con nuestro amigo que va trayendo, parece un super patí, ¿eh? un submarino. Casi le lleva la caña de la mano, ¿eh? a ver. No, junta más, juntá más la caña, ¿eh? junta más la caña, ¿eh? la caña, la caña, la caña. Arriba, es. Mira. qué pique tuviste ¿eh? Terrible Bueno, seguimos Bueno, venimos con Pablo Con otro peje más Bien, Pablo Bien ahí, eh Bien arriba, Pablo Bien, bien, vamos Vamos